Feliz Navidad 2021 te desea TV Cartago Digital. TV Cartago Digital eleva una oración al Supremo Creador para que la celebración que usted va a disfrutar con sus seres queridos sea en paz y armonía. TV Cartago Digital. TV Cartago Digital. Con la mejor programación. En esta época navideña, TV Cartago Digital. TV Cartago Digital. Desea que la paz, la armonía y la unión familiar reine en su hogar y que colm[e] su vida de bendiciones a su estimable persona y seres queridos. TV Cartago Digital. TV Cartago Digital. La señal que hace de la Navidad una época de amor.